No la esconda, no la esconda, Emilio, no la esconda, no la esconda. No la esconda. Arrancando la jornada. Vamos con el guía Pato. Vamos. Esperemos no volver Pato. patungazo acá, toma más, a ver si puede firmar un poquito ahí, ahí uh. Mirá que lindo, ve, eh No, no está firmando Fíjate que está en la boquita, eh, agarralo Agarralo, agarralo bien, Mirá. mirá. mirá. aparte como lo clavó Matunga Ahí, parece que también sacó uno ¿Qué? tan grande como este. A ver el tuyo. vamos a ver el de Pablo. El de Pablo es más chico que te sí, Pero más pescado. Lindo pescadito. Ah, eh. Te sí, ¿no? sí, ¿no? pasó todo, ¿no? Dale, dale, dale. Lindo pescado, eh. Lindo pescado, eh. El negro está ahí abajo, mira. Lo tenés en las la piernas, Darío. ¡Viene el pescado! ¡Viene el pescado! ¡Viene el pescado! ¡Viene el pescado! el ¡Copo, lleguito, copo! ¡Estamos, estamos! ¡Me el que traigo, eh! <risa> ¡Mira que pescadito! ¡Mira que pescadito! Mira para, copo! Vámonos, los Vámonos, de de Berizo! Vámonos, matungo de berizo. Mirá. Mirá Mirá qué papá. Mirá que pescadito, papá.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 eh, con trampa para el, para, para el puño o para poder mantener la palma de la mano caliente también, si así, así lo desea. Y bueno, cierra hasta arriba. Esto va en gusto, como le gusta dejar a ustedes. Cualquier cosa nos consultan, tenemos, ponemos a todos los talles, nos suscriben por Mercado Libre, nos suscriben por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por la energía de mujer. Si hay ningún problema, vamos a atender.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 ¿Qué patina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? me mato. ¿Qué? ahí. Ahí tenemos, el Zapateo de lo bueno. Eh, la forma que zapateo de lo bueno. Uh, no apreté el rec. No apreté el rec, que, que. No, mentira. No sé si al final, eh. Ah, Que no, manzana. Mira, me bañó el, el guacho. ¡Vamos, Keke. ¡Vamos el trofeo! Vamos Berizo ¡Oh! para el programa. Para el video para el programa. Qué belleza. Bro, a, ver. Qué belleza. a ver la foto, es? De costado, de costado. Bien de costado. No, no, bien de costado. Eh, ahí. Espectacular. Vamos Berizo.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 Uh, bueno, nuevamente Río de la Plata, Zona Norte Hace un mes que nos vimos Y dimos el puntapé inicial de pesca de pejerrey ahora, ¿cómo está la pesca? Y la pesca está muy buena Mucha cantidad de pejerrey entró este año mm, y, y, y bastante rápido, ¿no? Sí, inició rápido la temporada Así que estamos pasando por un gran momento Bueno, eh, siempre una pesca cercana Y bueno, este, fabulosa Porque el pejerrey del Río de la Plata Es una cosa, una fuerza impresionante Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Tenemos viento norte, estamos en creciente viento norte en creciente hasta el mediodía. Eh, despejado, linda temperatura. Y vamos con buenos pescadores, mira. Buenas cañas. Mira, buenos de cara, ¿Qué haces, Lea? Vamos, ah, vamos. Mati, Lucas. Te sacaron de la carpa, ¿qué pasa? ¿Eh? Vas al peje hoy. Y vamos al peje, eso no, tiene que salir. enséñeme a pescar un pejerrey que sea. Y mira, yo te tengo fe eh, Grande, eh. Gaby. <risa> vale, que pescador, eh. Pero tenemos buen guía, ah, vamos, buen guía, vamos, sí. buen guía. Vamos. Eso, no. Vamos. vamos. vamos. vamos. La full, a full, a full.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 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.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 Bueno, recién llegamos. Gaby. El segundo. El segundo peje. Vamos a la biopatera. Con la fondera, eh. la pondiu. Ahí está, mirá. Qué lindo pescadito, papá. Excelente. ¿Dónde está liga? Vamos Gustavito. Sí, a salir. Vamos Gustavo. Está medio preocupado porque todavía pique, pero ya arrancamos, arrancamos. Sí, al pleno. No falla el gatti. Me parece que te traes Buen pescado Vamos a la ah, proa. Tenemos la ayuda Al amigo Mira que tronco papá peje, ¿no? ¿Chicos? Es de la especie, vamos. Ahí vamos. ¡Qué lindo para firmar el pique! No, rompa todo, eh! No, la cima no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el no, no, le no, no, le pique no, le no, no, le no, no, no, no, no, Ah, sí. Vamos, sí, sí. lindo, dejamos sí, todo, sí, Lea. No. ¿Qué faltaba? Vamos, ah, no. ¿Lo viste el movimiento raro que hace? Claro. Ahí está, De la torre, ¿no? Hasta pasar la torre no Bien, ¿eh? arrancando, arrancando. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de escuela.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 Cabañas, el Picapalo Entre Ríos, Argentina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 que la remera de nuevo milenio muy buena muy buena suerte se está y la boya también ¿no? el pescador por supuesto el éxito de, está de la caña para acá ¿eh? y con este brillo ¿no? yo la vi pero la ah más sí. doblete que jugador en el momento de poco pique el tipo saca dos, ¿Cómo andas David Bote? ¿Cómo va No, no, pero... Bueno, va, me gustó, me va, los dos. Me va, la cantidad, eh. La va, Se se